Martaero es un lugar muy, muy bonito y muy especial también para mí y para muchos digamos, del colectivo de arterias urbanas pero en este caso yo he venido específicamente para traer el festival de arte sonoro que se llama Suraural y que es un festival que lo venimos haciendo con esta, la cuarta edición ¿no? y esta cuarta edición de alguna manera ha sido como deslocalizada o con una nueva sede también porque el año pasado, justamente cuando nos vimos anteriormente, eh, nosotros llegamos acá a través de un proyecto de Radio Tsunami, que nos pidió, digamos, hacer una serie de entrevistas, una serie, digamos, de trabajos así, ¿no? En Valparaíso, Chile. Entonces, nosotros decidimos con Martín, que ya era parte del colectivo Suraural él me dijo, oye, en el martadero hay un estudio que no te vas a imaginar, digamos, de sonido así, está súper bien equipado y toda la cosa. Y yo dije, bueno, entonces... Gestionemos y veamos si lo podemos hacer, ¿no? Y bueno, ya ahí Manu, digamos, también que es parte de las músicas y artes sonoras acá, digamos, del área, ya empezamos a confabular y ya para el año siguiente nos dicen, ¿por qué no lo traemos el festival acá? ¿no? Y ahí empieza, digamos, la, la idea. Y el festival, básicamente, es un festival que se hace cada año que tiene como unas ciertas características ¿no? dos años estuvimos en pandemia entonces fue totalmente digital y este año la característica más importante es la vuelta a la presencialidad y con esa vuelta a la presencialidad talleres específicos para la infancia para niños porque desde el inicio de su pensamos que hay que empezar digamos, a desarrollar digamos, todas estas, um, estas cualidades sonoras que tenemos internamente y que no las desarrollamos normalmente, digamos, ¿no? porque, claro, vivimos en una cultura visual total, digamos, ¿no? entonces de alguna manera nos parecía muy interesante empezar a trabajar con los niños, ¿no? entonces este año también volvemos con eso, ¿no? así que... Claro, aparte, digamos, de volver a la presencialidad en un espacio alucinante como es el martadero, que tiene como diferentes salas, diferentes eh, equipos, además no teníamos todo, digamos, ¿no? Para el festival era lo mejor que nos podía haber pasado, Pues teníamos un estudio, equipos de grabación, equipos de sonido, micrófonos, un montón de material, y aparte teníamos el espacio con diferentes salas que podríamos utilizar, y aparte de todo eso teníamos una residencia más, ¿no? Entonces podíamos invitar a amigos más, y así también llegan dos residentes, ¿no? Entonces eso las artes sonoras de alguna manera son como, porque claro, cuando uno piensa en sonido, piensa en música, digamos, o piensa, digamos, en comunicación, palabra, etcétera, literatura, poesía, etcétera, digamos, ¿no? Entonces, claro, las artes sonoras están en los intersticios de esos dos, y que generan, digamos, así como otro abanico de posibilidades de experimentar el sonido, no solamente con la clásica idea del, del, del oído, digamos, ¿no? sino a través del cuerpo, sino a través de diferentes uh, cuestiones. ¿no? Entonces, la historia del arte sonoro se remonta hace muchísimo tiempo, pero básicamente, digamos, en, lo, en el último tiempo se está abocando más también por... Toda, digamos, una crítica a la cultura hegemónica de la vista, digamos, ¿no? Y a la posibilidad también y a la división, digamos, que hay entre razón y emoción, que también viene ligada, digamos, a los sentidos, digamos, ¿no? Desde la época antigua, digamos, la idea de la razón es ver para creer, digamos, y, digamos, desde la época también antigua, documentada, digamos, en Occidente más que en nuestros pueblos, digamos, eh, Obviamente también se conoce digamos, la, la fuerza digamos, del sonido, ¿no? ¿no? por nada, digamos, esto, los filósofos de la época, digamos, decían que le tenía miedo, ¿no? Platón le tenía miedo al sonido, porque era capaz, digamos, de alguna manera de como embrujarnos, digamos, ¿no? De meternos en unas emociones. Este, ¿no? Entonces decía que el arte era un productor de mentiras, digamos, ¿no? Hasta ese nivel, digamos. ¿no? Entonces, bueno a partir de cierta corriente digamos de que es toda la historia digamos de la evolución obviamente la cultura visual ha, se ha desarrollado desde a partir de la escritura digamos ¿no? y sin embargo el arte sonoro se evolucion ha evolucionado pero en diferentes en diferentes sectores no entonces el arte sonoro um, ahorita está en, en un momento grande porque claro hay mucha investigación desde diferentes campos no no solamente desde la música desde el sonido desde las cuestiones más tradicionales digamos de entender el sonido no así que eso también es una una de las características por lo cual nos nos encanta este festival y también seguimos acá no y traerlo acá es también redimensionarlo en otra en otra medida es decir bueno hay diferentes formatos no eh, hay formatos mucho más experienciales que son a través de instalaciones instalaciones sonoras digamos hay otros formatos digamos que son más entre musicales digamos y y sonoros, experimentales, que son un poco más como para escuchar, digamos, las frecuencias y sentir, digamos, los sonidos, y también hay toda una parte, digamos, que es mucho más, digamos, de alguna manera documental o de alguna manera um, comunicacional o de alguna manera también artística, poética, digamos, por otro lado, ¿no? Con el uso de la palabra, quiero decir, ¿no? Entonces, claro, hay hay diferentes formas digamos, de apreciar el arte sonoro, pero obviamente lo neces necesitas el sonido y un espacio acústico necesario digamos, y equipos digamos, que nos puedan ayudar. ¿no? Entonces en el festival tenemos una exposición que es con auriculares para tener digamos, una inmersión más a las obras. Hay sesiones de escuchas abiertas para poder digamos, también entender de que el sonido se transmite entre los cuerpos. Y es interesante cuando alguien reacciona a algo, es como una reacción en cadena. digamos, ¿no? Y es como algo muy bonito también que sucede en este convidio que es, digamos, las sesiones de escucha que se realizan también acá, ¿no? En las salas. Y en el formato, obviamente, más de concierto, de música, claro, ahí es ya poner el cuerpo y todo, digamos, ¿no? Porque ahí eh, se trabaja, digamos, no tal vez desde la vista, digamos, de armonía, melodía y toda la cuestión, pero... Sí se trabaja mucho, digamos, con la creación, digamos, de rítmicas, texturas y, digamos, otros sonidos que normalmente los escuchamos en la calle o escuchamos aquí, digamos, ¿no? Y con eso conformar, digamos, piezas musicales, ¿no? Entonces es también un, una gran, una gran apuesta porque es muy difícil hacer una pieza musical en la cual no sea, digamos, que con alguien cantándote una canción o, o una guitarrita, un solo y toda la cosa, ¿no? el pianito clásico, ¿no? Entonces, imagínense hacer una música con solo sonidos de la naturaleza, digamos, ¿no? o con los sonidos de la ciudad, digamos, ¿no? o con diferentes sonidos. Entonces, eso abre, digamos, un espectro gigante, digamos, para el público, ¿no? Que viene a escuchar, a los oyentes, sobre todo, que vienen a experimentar este tipo de sensaciones, ¿no? Eh, obviamente, hay los sonidos producidos por la naturaleza, pero desde cierta época siempre hay los sonidos producidos, digamos, por el humano, digamos, de alguna manera, ¿no? Entonces, está muy ligado, digamos, esto, porque obviamente para poder captar los sonidos de la naturaleza se tuvo que crear toda una tecnología ¿no? que pueda transmitir estas frecuencias en diferentes... Eh, formatos digamos en diferentes eh, cómo se dice cuerpos de alguna manera ¿no? desde el vinil desde la historia del vinil la cinta magnética después las radios electromagnéticas digamos no entonces hay muchos medios digamos de propagación del sonido aparte del clásico digamos del que es digamos la tra la transmisión en el aire digamos no entonces por todos esos fenómenos que tiene el sonido ha estado muy ligado también a, al desarrollo tecnológico ¿no? en a nivel de tecnologías sonoras han existido un montón digamos ¿no? y siguen existiendo y se siguen desarrollando muchísimo más digamos ¿no? el campo digamos de, de los inicios digamos de hacer sonidos o de producir sonidos para imitar sonidos de la naturaleza de alguna manera se remota como les decía esto a la idea de los autómatas, ¿no? que ya en Grecia, que ya en digamos en el Islam ya se construían máquinas que producían sonidos, ya sean placenteros o ya sea digamos de alguna manera para entender digamos ciertos mecanismos, ¿no? entonces a lo largo del tiempo se ha ido desarrollando y ahora hay todo a una nueva teoría, digamos, entremedio, que de la ecolocalización, digamos, y una cuestión más holográfica, digamos, ¿no? Es decir, el postulado es que básicamente si nosotros estamos grabando este ambiente, cuando se llega a desarrollar una base de datos o digamos un código genético de todos los materiales que existen en el mundo, básicamente después podríamos con el sonido representar el mundo, ¿me entienden? Que eso es así como algo como otra volada de cabeza ¿no? porque la capacidad de diferentes micrófonos o diferentes formatos de tecnología para captar el sonido te permiten entender digamos las dimensiones del espacio ¿no? el sonar es eso digamos ¿no? las ecografías son eso digamos ¿no? entonces el postulado es que si algún rato tenemos toda una base de datos de todos los elementos con cualquier eh, formato digamos con cualquier digamos formato de grabación ya sea antiguísimo toda la cosa podríamos recrear todo este espacio digamos, ¿no? Entonces, ahí empieza, digamos, así como una nueva teoría, digamos, de una nueva área, digamos, de investigación del sonido, pero el sonido como presencia también, ¿no? Entonces, eso es algo muy, pero muy bonito que está sucediendo y, y me parece que es como de las cosas tecnológicas que, que seguramente en unos años nos van a sorprender y vamos a tener otra apreciación también del mundo, digamos, ¿no? Como la tenemos ahora a través de nuestras pantallas y toda la cosa, ¿no? Eso bueno de interés hay pf, un montón digamos no pero obviamente también hay como como de alguna manera esta idea de catalogarlo o ponerlo digamos en ciertas etiquetas digamos no pero claro hay, hay artes sonoros digamos que están más eh, que vienen, digamos, de la idea de una bioacústica, digamos, que están interesados, digamos, en los paisajes sonoros, básicamente, ¿no? En cómo suena el mundo y que de alguna manera también sirven como formas para entender, digamos, de que hay una ecología auditiva, digamos, ¿no? Y de cómo cambia el ambiente a través de esas diferentes grabaciones de sonido que se hacen por tiempo, ¿no? Luego hay otra gente que también está mucho más interesada, digamos, en la producción de sonidos, pero ya no a través de la solamente recepción, sino de la manipulación de las formas o de los cuerpos de onda, digamos, del sonido. ¿no? Entonces eso se viene experimentando desde hace mucho tiempo, también con sintetizadores y toda la cuestión, digamos, ¿no? que tiene que ver con un mundo más digital de alguna manera. ¿no? Y entre todas esas dos cuestiones está también la parte de... Eh, la producción de conocimiento, la producción de comunicación, digamos, ¿no? Toda la cuestión, digamos, del documental sonoro, digamos, de la poesía sonora, digamos, de, de la literatura sonora o del drama sonoro, digamos, que es con, donde todo inicia, digamos, de alguna manera. Eh, está ligado digamos, un poco más hacia la palabra digamos, ¿no? y hacia esa, a esa fuerza y dentro de esa palabra también hay otra área que está más ligada digamos, a la producción de sonidos o a la recepción de sonidos ya con el cuerpo ¿no? con la presencialidad digamos, ¿no? entonces en un área mucho más performática tal vez digamos ¿no? entonces por ahí van, digamos, ¿no? Y obviamente hay los que están entre entre todas las cosas, digamos, ¿no? Porque hay gente que está trabajando, digamos, sonido, pero también con performance, pero también con video, pero también con cuestiones olfativas, digamos, ¿no? Para la memoria y toda la cosa, ¿no? Entonces, hay un espectro bien grande, digamos, ¿no? También en otra parte que sería más como instalaciones de media art, digamos, o de alguna manera de esto, ¿no? Entonces, si se abre así, es es bonito, pero si lo podemos catalogar, en más o menos en esas áreas, digamos, yo, yo lo pensaría, porque también es una forma de pensar dentro del festival, ¿no? Porque a lo largo del año recibimos eh, una, de una convocatoria artistas de todas partes del mundo que mandan obras. Y claro, tú tienes que decir, uy, y ahí empieza, digamos, cómo lo catalogas, digamos, ¿no? Porque de repente dicen arte sonoro, pero de repente te mandan un video y tú dices, no entendió nada. Si eh, reniegas, pero luego ves el video y dices, ah, no, pues esto es performance, pero tiene que tener el sonido, digamos, ¿no? Claro, entonces dices, ah. Oh, esto está adentro también, ¿no? entonces ahí ya te vas dando cuenta de que hay formas de catalogar, catalogar digamos, ¿no? O de, o de categorizar, o de etiquetar, de lo que sea. El panorama nacional está buenísimo, es decir, un inicio cuando arrancamos con el festival, fue porque básicamente en tierras bajas, digamos, es decir, en la parte donde nosotros estábamos allá en Santa Cruz, eh, la producción de sonido se limitaba, digamos, a conciertos clásicos, digamos, de idea, aunque sean músicas de todo tipo, digamos, eh, y digamos a toda la producción digamos de voz, literatura, comunicación y todo, ¿no? entonces para nosotros era importante lanzar el festival allá para ver, de encontrar, digamos, personas que estén trabajando cosas parecidas, ¿no? Entonces, en Nacho Ceballos Pucharelli, que nos parece alguien muy interesante porque trabaja en acústica también, en la, de la parte de arquitectura, ha empezado trabajando, digamos, con paisajes sonoros, rescatando memoria y ahora está trabajando más con unas nuevas musicalidades, ¿no? Entonces, pues, ahí también estamos viendo el desarrollo de personas que nos han acompañado a lo largo de estos cuatro años, ¿no? La Lin Salinas también de La Paz, digamos, que es parte, digamos, de todo lo que es el... ¡ay, olvidé del tambo con la silvia con los chejes pero bueno eh, que ella también tiene un todo un desarrollo desde la antropología digamos desde el paisaje sonoro y claro es decir para nosotros es como una como una fuente de información muy muy pero muy linda digamos ¿no? y que nos llega a través del sonido ¿no? y después también valer y marina que te, tiene también un trabajo hermosísimo digamos tal vez más musical eh, la Ale Canelas también acá, digamos, ¿no? Entonces hay un montón de personas, digamos, que están trabajando en diferentes áreas y que uh, gracias al festival también los hemos mapeado, digamos, ¿no? Y nos estamos conociendo, digamos, ¿no? Y eso es lo más bonito también del festival, empezar a conocer más gente y luego cuando uno viaja a La Paz de repente, de dices, ah, bueno, así, ah, yo soy tal, así, pues, dices guau, qué buenísimo, digamos, ¿no? Entonces ya conociste, ¿no? A Ale Canelas yo no la conocía tampoco, ¿no? De repente ya el año pasado ya nos dicen, ha participado en Remezcla, ha participado en no sé qué. ¿no? Y de repente llega la hora de conocernos y es este, el festival. ¿no? A pesar que nos conocemos hace más de un año y medio, digamos, pero ahora presencialmente. ¿no? Así que es interesante el desarrollo también aquí en, en Bolivia. Y también la, el gran interés, digamos, del festival es desarrollar más artistas, digamos, ¿no? personas que puedan ayudar a colaborar en el festival, pero también que sea entender de que hay una gran producción sonora en el país, digamos, ¿no? por las características que tenemos, ¿no? culturales, digamos, ¿no? características digamos, eh, de alguna manera de las diferentes regiones y toda la, la cuestión. ¿no? Así que para nosotros es muy, pero muy importante tratar de formar también público eh, y también de, de acompañar en procesos de formación artística, digamos, ¿no? Claro. Bueno, yo empecé con las artes sonoras increíblemente aquí, en este espacio de Martadero, presentando la primera obra, ¿no? Que fue que la presentamos aquí en la calle y fue una obra interactiva que era con unas esculturas en bronce que uno tocaba y disparaban unos sonidos y unos videos, ¿no? Entonces, a partir de eso fui entrando, digamos, a la instalación sonora, luego ya tuve la posibilidad de irme al exterior para estudiar específicamente y ahí ya empecé a entender, digamos, todo, tantos formatos, ¿no? y al volver a Bolivia dije, no, tengo que ponerme a trabajar mucho más, tal vez en oralidad porque tal vez era algo que a mí me interesaba muchísimo porque obviamente cuando había ido a Europa, claro, todo está dicho allá, digamos, ¿no? y todas las cosas están hechas pero de alguna manera yo decía, oye, pero en Bolivia hay tanta riqueza, hay tanta cosa así, me tengo que me meter, ¿no? Entonces empecé a conocer más al trabajo de Bernardo Rosso, digamos, ¿no? Trabajos más de antropólogos, digamos, ¿no? Trabajos, digamos, de todos los registros de campo que se hacían en esa época y, y me encantó, digamos, ¿no? Entonces yo el área que estoy trabajando mucho, digamos, es el sonido pero el sonido, digamos, de alguna manera también un poco más amplio, pero ligado, digamos, a estos saberes ancestrales, ¿no? Es decir, eh, eh, hay muchas culturas que utilizan el sonido para curar, digamos, ¿no? Como, foro, como poemas de sanación, como cantos de sanación, digamos, ¿no? Que se encuentran en todas las, en todas las, las, nuestras culturas, digamos, ¿no? Y es muy interesante, yo llegué trabajé con los buenayek, después con los ayoreo, después ahora estamos trabajando un proyecto con los, uh, con los cantos de allá de, de Charasani, digamos, de los cayahuayas Entonces estoy en esa, en esa parte más teórica, digamos, ¿no? porque creo que también todo esto que les contaba, ¿no? el sonido tiene una posibilidad amplia, digamos, de investigación que no le hemos utilizado porque hegemónicamente nos viene la idea de que la razón es la mejor forma, digamos, ¿no? de pensar, pero no pensamos como sentimos, ¿no? y muchas veces es contradictorio, digamos, y hay un choque muy grande en eso, ¿no? Entonces, yo estoy trabajando en esa área, que es una área que yo estoy como desarrollando, que se llama cognosensibilidad, o la posibilidad, digamos, de que a través de con los sentidos, no solamente el sonido, digamos, sino el sonido activado por el tacto, digamos, de alguna manera, por la memoria, por el olfato, por etcétera, digamos, puedan ayudarnos, ¿no? Entonces estoy trabajando en esas áreas, digamos, ¿no? entre más lo sonoro, lo visual, pero también, digamos, de alguna manera lo escénico, digamos, ¿no? lo performático. Entonces esas son mis, mis áreas, digamos, de alguna manera. Y obviamente no puedes vivir de eso nomás aquí, digamos, ¿no? es decir, es complicadazo que no tenemos fondos, digamos, de investigación, por ejemplo es decir de fondo de investigación artística dicen que los artistas investigan ¿No? qué pues eso solamente están ahí bloqueando digamos no entonces claro hay fondos de producción y hay fondos de difusión digamos no pero de investigación no es digamos no y lo que realmente los artistas hacemos digamos es que estamos todo el tiempo investigando no A, no desde el método digamos cartesiano toda la verdad sino con otros métodos ¿no? que nos han enseñado y entonces Ahí juega mucho la emoción, pues, ¿no? y, el, y el sentimiento, y la intuición y muchas de las cosas que no están académicamente normadas. ¿no? Entonces, tengo que trabajar también en la parte de gestión, digamos, que son de proyectos como este, pero también con el colectivo Arterias Urbanas en Santa Cruz, que es con el que hemos iniciado y con el que tenemos diferentes proyectos que se van ejecutando digamos, en el tiempo. ¿no? Eh, y por otra parte también en la parte de formación, digamos, ¿no? que en realidad es lo que paga todas las cuentas en mi caso, ¿no? es decir, ser docente en la universidad y toda la cosa me ayuda a tener como un techo base y ya el resto son cuestiones para poder desarrollar obras o para poder desarrollar proyectos, ¿no? entonces vamos haciendo mo movidas, digamos, de, de alguna manera. Y básicamente así, así la logro. <ríe> es que con arterias es, es como... Eh, una cuestión así bien interesante, ¿no? Porque claro nosotros tenemos que organizar y mover, digamos, ¿no? Entonces muchas veces no podemos participar, digamos, y estar mostrando, digamos, obras, ¿no? En ese, en, en algunos casos, ¿no? Eh, pero en otros casos, claro, obviamente toda la influencia del colectivo está directamente relacionada a mi práctica artística y a mi obra, digamos. ¿no? Es decir, las esculturas sonoras que empecé a desarrollar, las desarrollé después también de haber conocido a Martín y Martín participar, digamos, en arterias urbanas. ¿no? Entonces ahí ya había como un nexo más sonoro musical, digamos, ¿no? con el cual yo no tenía idea de ese lenguaje, digamos. no. Y lo mismo nos ha pasado con los amigos de teatro, de otras áreas de poesía, etcétera, digamos. ¿no? que claro influencian en tu trabajo y e influencian porque vos ves cómo hay otro público pues no es que el público de las artes visuales no es no es que no sea no no es que no pueda ser mismo público de artes performáticas o escénicas digamos no o musicales digamos ¿no? pero tienen otras características ¿no? y es bien interesante también entender cómo el público se mueve ¿no? y con las gestiones digamos que hemos hecho con con arterias urbanas y todo eso creo que mmm, lo que nos hemos concentrado más ha sido, digamos, en generar ciertas experiencias para el público, obviamente, también, digamos, porque es a lo que nos dirigimos cuando hacemos arte y sociedad, pero sobre todo también para nosotros los artistas, ¿no? Para tener otras receptividades del público, porque el público no es el mismo, digamos, que tú lo tienes para que viene a un concierto, a una sala, ¿no? Y es muy diferente al público que tú vas y buscas en el lugar, digamos, y entablas un diálogo sin, a veces sin necesidad de una previa visita o de saludarnos antes, ¿no? Entonces, es otra forma de interacción. Y eso también uh, creo que a nivel de trabajo y a nivel de muchas actividades que yo hago, el colectivo siempre me ha influenciado un montón, digamos, ¿no? Y porque también hay mucha influencia de toda la gente que viene con ideas, con pensamientos totalmente diferentes, digamos, ¿no? Es decir, la idea de, de generar otros mundos posibles, digamos, ¿no? de generar digamos, otro tipo de economías, otras formas de reciprocidad, otras formas de complementariedad que están muy lindas, ¿no? Y que en algún tiempo también en Tel Artes, en todo lo que fue, digamos, la, la, la, ¿cómo se llama? La cultura viva comunitaria, las redes de cultura viva comunitaria se crecieron muchísimo más, ¿no? Entonces, para nosotros también fue muy importante formar parte, conocer estos espacios y conocer todo, porque nos dábamos cuenta que hay una diversidad de formas de hacer cosas que pueden ser el mismo proyecto, pero de diferentes maneras, ¿no? Así que eso es bien bonito. Y ese es el aprendizaje más grande como artista y como gestor, digamos, dentro del colectivo. Eh... Yo creo que lo que hay que chequear harto es lo que tenían nuestros padres y abuelos, oye, porque a veces uno uno, cuando es joven, ¿no? Sobre todo, tiene como ese recelo. No, no quiero escuchar tu música, quiero mi música, de mi tiempo y toda la cosa, ¿no? Pero luego empiezas a escuchar lo que ya tenían tus papás y toda la cosa y es, entiendes, digamos, los entiendes mejor, creo que el sonido es un mecanismo para poder entender a las personas, digamos, ¿no? Los gustos musicales hablan mucho, digamos, de esas personas, pero... Creo que revisar uno en casa, lo que tienes, especialmente lo, aquello que no has querido ver o no has querido escuchar, más bien dicho, perdón, eh, que no has querido escuchar por mucho tiempo, eso está buenazo, digamos, como primer ejercicio de, de hacer de escucha, digamos, ¿no? Y yo creo que como otro segundo eh, ejercicio de escucha es salir a tu, a, a donde vives, digamos, ¿no? Porque a veces vivimos entre cuatro paredes y ya está, digamos, ¿no? Pero no, ¿cómo suena nuestro mercadito, la doñita, la... El, el parquecito que tienes ahí, todas las cosas, es así también conocer de otra manera, digamos, ¿no? Tu espacio. Y creo que como tercer ejercicio ya de, de escucha sería escuchar suraural <risa> No, mentira. Bueno, sí, en suraural tenemos un montón de, de bases, ¿no? Es decir, a través de los, de los cuatro años tenemos como colecciones de cada año de las obras. Y yo soy como el que me siento más feliz en el mundo porque cuando llega julio sé que voy a escuchar harto, ¿no? Entonces, cuando ya llega la convocatoria y hay que seleccionar y armar las transmisiones y toda la cuestión, uf, termino escuchando tanto que ya a veces no puedo ni escuchar, ¿no? Es, es, es chistoso porque llega un momento de saturación de tus oídos que ya a veces lo único que quieres sería como ya estar tranquilo y, y tratar de no escuchar nada, ¿no? Aunque no es posible, pero es muy interesante, digamos, así pensarlo como ejercicio, digamos, ¿no? Como cuarto ejercicio de escucha. Entonces, eso.